Estamos de regreso, mis amigos, en su programa de mañana. Esto es de mañana. Análisis, noticias, comentarios, reportajes y entrevistas. Y precisamente están con nosotros eh, el señor encargado, director Darío López, que es encargado del censo de la Oficina Nacional de Estadística ONE de la República Dominicana y Reina Alcequies Ella es de Codopesca, Consejo Dominicano de la Pesca. Con ellos vamos a hablar acerca de un censo pesquero. Esa es la, la, la información que nos han dado. Y vamos a saludarlo, vamos a agradecerle la, la presencia. La señora está aquí a mi, a mi derecha, aquí a la izquierda de ustedes, y el señor Darío López a mi izquierda. Buenos días a ambos, ¿cómo están? Sí, buenos días, Carolina. Buenos días, Alan. Jan ah. y Amado. Y Muy Yang buenos días. Jan y Amado. Y Amado. Sí. Buenos días sí. a todos. Buen sí. día. Eh, Darío López, bienvenido buenos al días, programa. Buenos días, Jan. Buenos días, Amado. Buenos días, Llorita Carolina. Eh, buenos días a los amigos... ...televidente de este magnífico programa de mañana. Cómo no. Sé que ustedes están compartiendo un, un mismo una misma idea... ...un mismo proceso de hacer un censo eh, de pesca. Ahora, yo quisiera que nos pusieran en contexto a nosotros... ...y a los amigos televidentes. Vamos a comenzar con doña Reina. Adelante. Sí, muy buenos días. Eh, mira, yo participé como técnico de Codopesca, Pesca... ...participé en el primer censo nacional pesquero. Eh, participé como supervisora provincial... Y el trabajo arduo comenzó a partir de la, de la capacitación. Luego, cuando nos fuimos al campo, allí podi, pudimos darnos cuenta de que no sabíamos nada, absolutamente nada, de lo que, del sector pesquero, o sea, de, de la vida del pescador. En verdad, eh, eh, fue, un trabajo, fue un trabajo bastante eh, eh, serio. Nosotros eh, iniciamos el 25 de octubre, bueno hace poco un año ya que iniciamos y duramos aproximadamente tres meses y medio eh, allí pudimos conocer verdaderamente lo que es el, el, el pescador en sí eh, lo más importante y lo que más me, lo que más nos sorprendió en, en lo particular fue eh, cuando llegamos allí que comenzamos a entrevistar a estos pescadores en lo que era la, lo que más me impactó fue lo que era la, la la, la, la característica del hogar, la característica de la, de la vivienda, en donde fuimos y nos dimos cuenta que la mayoría de los pescadores no tienen un seguro de vida, eh, no tienen una licencia para pescar, son personas que se van al mar eh, sin ninguna protección. También eh, cuando comenzamos a hablar, a preguntarles sobre sus viviendas, sobre o sea, la característica de la vivienda que, que vinimos, que vimos que, el, que uno que, que, el, que preguntábamos. ¿Cuántas personas son ustedes? Que nos decían ocho, doce, y la vivienda lo que tenía era una sola, una, un solo dormitorio. Eh, eso era un poquito eh, eh, difícil de creer, porque estábamos viendo niños, eh, infantes, niños, eh, adolescentes, entonces tenían una sola, un solo dormitorio. Eh, también que no tenían sistema eh, sanitario, no tenían agua potable, y todas esas cosas nos llamó la atención. Entonces, inclusive ya nuestro eh, superior, el señor eh, Carlos José Ten, nuestro director ejecutivo de Codopesca, ya está trabajando con lo que es el seguro, el seguro médico de los pescadores. O sea, no vamos a dejar un pescador sin un seguro médico. Y ya nosotros iniciamos con ese trabajo. Darío, sí. eh, usted como encargado del, del ONE a nivel regional o provincial. Este, a nivel nacional, a soy nivel... el encargado del Departamento de Censos de la Oficina Nacional de Estadística. A nivel nacional, muy bien. Este trabajo en conjunto con Codopesca, eh, usted como representante del oneo de la Oficina Nacional de Estadística, ¿qué nos puede decir eh, para que nos ponga en contexto como institución eh, a nivel de, eh, vamos a decir, de, de estadística de este tema? ¿Qué, okay. ¿qué, puedo, ¿Qué pudo arrojar? Ok, lo primero que le debo decir es que... este es el primer censo de pescadores marinos que se hace en la República Dominicana. No se había hecho otro censo. Se habían hecho algunos eh, levantamientos parciales, pero no se tenía cuenta de cuál era ni el monto, ni las características de los pescadores eh, marinos, los que faenan en el mar. Entonces, eh, nosotros recorrimos la, el país, toda la costa de la, de la República Dominicana, desde Montecristi hasta Pedernales, a través de ese recorrido nosotros identificamos que son 205 puertos donde se reúnen los pescadores a organizar su salida al mar para faenar. Identificamos que son unos 14.929 personas, pescadores y pescadoras, porque hay también mujeres menos, pero sí hay mujeres. Son unas 1.300 y tantas mujeres de las 14.000, es decir, una, un, una de cada 10 este, es mujer, nueve son, son hombres, quizá por la propia naturaleza de la actividad. Entonces, pero más que el monto, más que el número, eh, la importancia del censo es que pone la lupa sobre las condiciones bajo las cuales los pescadores realizan esta actividad. Ya decía, eh, se me adelantaba mi compañera Reina, en el sentido de que, como le decía, la mayoría... Tiene, es población adulta, la mayoría tiene entre 30 y 64 años. Eso, eso es una cosa interesante. Una, el, casi todos son hombres. Eh, pocos han recibido entrenamiento para, para esta actividad. Entonces, a veces generalmente tienen poco, eh, van con poco equipaje, eh, y, y ustedes saben que la, la actividad de la pesca entraña mucho riesgo. Entonces, gente con poco entrenamiento, poco equipado, este, no tienen seguro médico. Entonces, eso exacerba las condiciones bajo las cuales los pescadores realizan esta actividad. La otra cosa importante que revela el censo es que la mayoría no tiene carnet, no está carnetizado. Entonces, es otro espacio, eh, una área de oportunidad que también tiene, digamos, en este caso, Codopesca, que es la institución que de alguna manera gestiona a la población eh, que se dedica a esta actividad en la República Dominicana. Bien, Yerian. Miren, con, estoy viendo aquí unos datos que me parecen muy interesantes a propósito de lo que usted decía, de que en total hay 14 mil 20, eh, 929 personas eh, trabajando en esta área, ¿verdad? Eh, eh, la pes pesca marina. Pesquera, exactamente. Y, de, y que de eso hay 13.586 hombres, 1.343 mujeres, más o menos un 9%. Un 9% 6, una, mil... Uno de cada 10 es exactamente. mujer. Exactamente. Eh, con relación a esto, veo también aquí que la mayoría está concentrado en Samaná. Le mandé ahí unos, unos gráficos, muchachos, de una foto que le tomé. Vemos que eh, la mayoría de estas personas está concentrada en Samaná. De los 205 puertos que hay, hay 57 en, en Samaná. En la República Dominicana hay un total de 57 en Samaná, pero mírenlo ahí. Así si es. ustedes ven, por ejemplo, en comparación con Puerto Plata, que solamente tiene 19, sí. Barahona 15 y así sucesivamente, eh, ¿qué tiene Samaná que tiene este, este impacto tan.? Creo que, bueno, ahí nos podría eh, ayudar un poco más Rina, que es la especialista en el sector. Pero creo que este, el tema de Samaná quizá es, digamos, la ubicación geográfica, porque es una, digamos, es una península que tiene varias salidas al mar. Entonces, eh, eso quizá eh, eh, pro, promociona, ayuda a que las personas eh, ubiquen la pesca. Tiene mar por todos lados. Como, exactamente, como medio para ganarse la vida. Sí. Creo que esa es un poco la, la condición. Pero fíjate una cosa, quizá... Eh, la pesca más industrializada, quizá la de más de Gran Calado, está en Puerto Plata. O sea, tiene menos puertos, pero, pero yo probablemente este, la de Gran Calado está en Puerto Plata. Sí, sí. Así vemos es. incluso aquí que en Samaná hay un total de 3,408 personas trabajando en la pesquera, eh, en la pesca marina. Así es. Y entonces hay 2,653 personas Así en Puerto es. Plata, claro. lo que no hay una diferencia tan amplia con relación a la cantidad de lobos. Exactamente. Entonces, ya yo creo que lo importante de este censo, más que el número, es que ponemos la lupa sobre esas condiciones de vida de esas personas, están ubicados, de hecho nosotros ahora no, eh, tenemos que regresar a terreno porque vamos a referenciar los puertos, uh -huh. porque eh, obviamente ustedes saben que hay una máxima de los censos, y es que la información que no se utiliza no tiene sentido que se produzca. Entonces, nosotros hemos visto con mucho beneplácito que los resultados del censo pesquero ya están, digamos, desatando acciones. Ya decía Reina que el señor director de Codopesca Pesca está empeñado a iniciar un proceso de proporcionar seguros médicos a los pescadores, pero además también hay todo ya una campaña lista para empezar a carnetizar, a, a visibilizar a esa población, que de alguna manera, si bien es cierto que quizá el aporte que hacen al Producto Interno Bruto no es quizá el sector más importante, pero hay que decir también que este, es una población estratégica en lo, que, en lo que tiene que ver con la alimentación sana de dominicanas y dominicanos Reina, hay la posibilidad de que se cree en la República Dominicana una flota pesquera digamos un proyecto nacional con ribetes eh, gubernamentales para aprovechar los beneficios de la pesca entre nosotros porque realmente incluso el mismo censo veo que ha determinado que la mayoría de la gente que se dedica a esto es como espontáneo, no tiene entrenamiento, sino bueno, es como por tradición familiar, tu papá lo era, tu abuelo también y yo lo soy. Esa es la pregunta. Sí, ya nosotros eh, estuvimos en Samaná, que teníamos la única escuela pesquera que había en el país, mm. está ahí en Samaná. Okay. Eh, lamentablemente está, eh, está en desuso, mm. pero ya el director ya se encargó de comenzar eh, de reiniciar lo que es la escuela pesquera, no solamente en Samaná, sino en cada provincia que tienen esta cantidad de, de, de pescadores, como, como, la, como eh, Samaná, uh -huh. como Puerto Plata. También Provincia María Trinidad Sánchez, en Río San Juan, que ya sí. se ha solicitado, la escuela okay. pesquera. Okay. Entonces, para poder entrenar todos estos pescadores, eh, también vamos a llevar lo que es la, la planta, la, la máquina de descompresión, que para los pescadores, incluso, eh, inclusive en Puerto Plata, que tenemos la gran cantidad de, de pescadores de alto rendimiento, eh, estos pescadores se arriesgan porque cada día, ya que ellos se van eh, a aguas internacionales, entonces, no tienen, eh, o sea, ellos pescan con lo que es el compresor, que no, eco, no es oxígeno, no es un aire que ellos van inhalando de unos tanques hasta el tanque de galo, preparan como un compresor, lo que usan los mecánicos. Uh -huh. Entonces, esto lo usan. Eh, inclusive, yo tengo, yo tengo yo dos, tenía dos hermanos pescadores y hay dos, de, hay uno que murió por ese mismo problema, que murió en Bávaro. Eh, también tengo otro hermano que a cada momento, pero son muchachos, eh, los pescadores no piensan, ellos piensan solamente en el mar. Entonces, eh, la escuela pesquera viene para, para educarlo, porque en verdad hay muchos de ellos que son eh, analfabetos, podríamos decir analfabetos funcionales, ya. no saben leer ni escribir. Entonces, sí. eso es lo que el director, eh, nuestro eh, nuestro director quiere eh, capacitarlo y educarlo para que por pero lo menos no ellos hay, tengan una mejor vida. Pero no hay interés en, eh, del Estado o de, la, eh, o de la institución a la que usted pertenece de darle a esto un criterio un poco más... Eh, ¿cómo le digo? De empresa, de institución que pueda dedicarse a hacer una Flota pesquera, ¿verdad? pero como estado, tú dices, eh, mira, hay que aclarar algo. Hay naciones que la tienen, amado. Hay que aclarar algo. Estoy leyendo como un, un renglón comercial, amado. Importantísimo. Eh, la información cuando pesca es una dependencia del Ministerio de Agricultura, así es. Sí. Entonces es de estado. Uh -huh. eh, y que ahí en ese mismo sí, sentido, pero, todo está pero ahí es que voy. Es en ese hablar, mismo sentido, que... eh, como para darle una eh, uh -huh. más forma a la pregunta. Veo que está eh, fue creada desde el 2004, 2004. y veo, vemos que no se han sentado las bases Perfecto. mínimamente. Sí. O sea, según te escuchamos y nosotros estamos conociendo y profundizando un poco el Ajá. tema, se ha hecho casi nada en Ajá lo que tiene que ver con, con la función, con la creación inicial de, la, de esta dependencia de agricultura. ¿Qué ha pasado en estos 16 años que no han logrado hacer eh, esto que ustedes inician ahora? Sí, si me permite, le, le puedo decir, bueno, esta preocupación del señor Amado y de Carolina es muy válida, pero yo creo que la buena noticia es que eh, ya está el censo. Entonces, saben que lo que no se mide, no sí. se puede mejorar. No. Entonces, está la información, faltaba eso porque no se sabía, o sea, el censo nosotros le estamos Amán. contando algunas cosas eso sí, sí, que tienen sí, sí. ustedes ahí sobre la mesa sí, sí. es simplemente un resumen ejecutivo sí. pero nosotros tenemos un, un informe el informe general tiene unas eh, trescientas y tantas páginas de sí. datos de, de, de todas las características de los pescadores, de la forma de pesca, del arte de pesca utilizada sí. y de las condiciones en, en, en que ellos viven, entonces sí. la información aquí? ya hay Ahora lo que toca es empezar a accionar. Okay. Eh, disculpe, señor López, aprovechar aquí. Veo que una gran cantidad de los 14.900 pescadores, 1.800 no tienen cédula. Así es. Eh, es. 13.000 no tienen carné. Y vemos aquí que una gran cantidad Sobre no, no eso, tiene celular. Otro dato importante es que de las 1.573 embarcaciones que hay en la República Dominicana, 1,127, no tienen licencia. No tienen matriz ni licencia. ¿Qué va a hacer entonces ahora el Estado, verdad, para resolver esta esta situación, estos problemas que hay, que está enfrentando este sector? Pero, lo primero es que nosotros, justamente, como es una información que se está generando, porque el censo tenía un objetivo que era medir, claro. identificar cuántos bueno, claro. son, cómo viven, y obviamente entregar información al Estado para que vaya en, en digamos, en... en en ayuda a, esa, a esas personas. Entonces, lo primero fue esa identificación. Nosotros tenemos el número de cédula, tenemos el apodo si la persona lo tiene, la dirección de su vivienda, pero eso es una información que solamente se puede utilizar si es en beneficio del pescador. Eh. ¿Sabe que La Oficina Nacional de Estadística, como, como eh, entidad responsable de generar los censos, no puede eh, identificar personas tiene que anonimizar la información. Claro, sí, ahí es la ley del secreto estadístico. Ahora, cuando esa información se va a utilizar en beneficio del dueño de los datos, que es las personas, ahí eh, eso, eso es posible. Entonces, eso, eso es lo, lo, lo, lo primero que, que quiero decirle. Lo segundo es que el tema de las, de las embarcaciones, eh, efectivamente... Hay una gran parte que no tiene matrícula, hay una gran parte que no tiene licencia y eso obviamente trastoca el tema de la regularización de la actividad. Entonces, si usted lo junta eso con que una gran parte no tiene carnet, entonces ya ahí hay un espectro, un espacio, un desafío importante para la institución, en este caso Codopesca, para que vaya, eh, desarrolle políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de esa persona. Primero visibilizarlas y después ver, que, y, y si usted da para más para adelante, por ejemplo, el tema de la bancarización, o sea, sí. de, los, de, los, de los 14 mil y tanto, quizás mil seis personas tienen acceso a créditos. Sí, Entonces, por la de la informalidad que hay. Ese es otro tema de la informalidad. Señor López, en ese sentido, eh, Reina ha escuchado la inquietud que tenía Amado, la que tengo yo, y a nivel estadístico que presenta ayer, Como como codo pesca dependencia de agricultura? Hay que estar claro en esto. un sí, asunto, es un órgano institucional, es del Estado. ¿Qué planes. Eh, sí, sí, totalmente. ¿Qué políticas, eh, cuáles son los pasos a seguir para formalizar un poco y darle eh, el sentido de, desde el, cómo se creó en principio? Codo Pesca. Sí, bueno, gracias a Dios. Ya ahora, nos, con el primer censo, ya nosotros tenemos lo que son las herramientas principales para entonces comenzar a iniciar el tra los trabajos de organización, de reorganización del sector pesquero. Eh, ahora mismo ya el director, ya estamos trabajando con lo que es la, el, el carnet, el, los carnés de pescadores y que es la licencia y también lo que es la... Y también lo que es la, la el seguro médico. Ya inclusive yo estoy trabajando en lo que es la provincia de María Trinidad Sánchez ya estamos haciendo el levantamiento total porque ya tenemos un número, ya sabemos cuánto pescado, con cuántos pescadores cuenta la República Dominicana y por eso es que ahora, de ahora en adelante es que se van a ver los trabajos además, nuestro director está muy empeñado en que el sector pesquero se organice. En ese mismo sentido estoy viendo las funciones de Codo Pesca eh, una de ellas es eh, registrar las investigaciones de proyectos relacionados, eh, o sea, hacer investigación de, del área, de la especialidad de ustedes como organismo. Uno de, de, de los aspectos que me interesa es determinar la magnitud de los recursos pesqueros para eh, que no llegue a, a como a la eliminación de las de algunas especies, por ejemplo, los tiempos que se vetan, los peces eh, con un tamaño adecuado claro. para... Eh, que sean pescados, sí, sí. eh, o pescados, no sé cómo sí, se sí. le llama, o sea, un sinnúmero de... Que capturados. capturados sí, sí. un sinnúmero de regularización, de regulaciones que se necesitan, y que vemos que en otros países son muy estrictos. Yo veo, he visto programas de esto, que hasta un, una persona que lo haga por hobby, si no mide el tamaño, eh, la cantidad, o sea, regular esta parte de la extinción de las especies. La idea no es depredar el mar. Justa, justa. En, que, en ese sentido, aunque están iniciando, creo que no sé, me estoy yendo mucho más lejos. Justamente el, el censo pone la lupa sobre esos aspectos, que no solamente ver este, cuáles su, son sus ingresos, es también ver con qué nivel de responsabilidad explotan eh, los recursos marinos. Entonces nosotros tenemos información sobre este tipo si, si capturan especies ahogadas o desobando de baja talla, si, si, han, si han visto algún compañero pescador tirando plástico y otras este, y cómo lo van a determinar eh, cómo lo van mar. O sea, todo ese tipo de cosas se, se levantó la información. Y creo que ahí hay información importante para empezar a educar. Ok. Eh, señor López, eh, usted es encargado de censo, ¿verdad? De la Oficina Nacional, Nacional de, de estadística. Así es. Precisamente yo hacía una crítica hace unos días acá con relación a, al Estado, ¿verdad? Eh, porque el último censo que se hizo en la República Dominicana fue hace 10 años. ¿Cuándo tiene pensado ¿verdad, la, la, la ONU realizar otro trabajo de investigación en la República Dominicana con el objetivo de levantar información real y actualizada eh, de, de, de nuestra sociedad? Mire, los planes que teníamos era levantar el censo ahora en el 2020, por dos razones importantes, bueno, tres razones importantes. Primero es la desactualización, la información envejece rápido. Segundo, era el segundo censo de haber recuperado nosotros, la tradición o la recomendación de Naciones Unidas de hacer los censos en los años terminados en ceros. Entonces, y la tercera eh, cosa importante era que este año, 2020, se cumplen los primeros 100 años de la historia censal de la República Dominicana. El primer censo moderno se levantó en 1920 y este año tocaba el censo del centenario digamos, sí. pero no se pudo porque la pandemia ahora sí que sí. le pegó a todo, sí. entonces sí. ahora hay fecha propuesta para levantarse en el año 2022, lo que pasa es que el censo es una actividad muy masiva, muy onerosa, porque hay que decirlo sí, hay que por que eso bien. se hace cada 10 años, sí. entonces eh, en la situación económica en que está el país, yo creo que una gran cosa es que todavía se mantiene el proyecto vivo Y que hay, hay, hay Intenciones de parte del gobierno dominicano De hacer el censo en el año 2020 bueno, muchas gracias al señor sí. Darío López Encargado de censo de la Oficina Nacional De Estadística, ONE Y a la señora Reina Alcequies De Codopesca, Consejo Dominicano De la Pesca Por haber estado con nosotros Y orientarnos con relación sí. a este tema a Este censo sobre pesca Que ha hecho la ONE en coordinación con Codopesca. Muchas gracias a ustedes, muy agradecido por las informaciones. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, señores, vamos a la pausa. ¿Qué les parece? Regresamos en breve. Todavía queda más contenido. Reina.